tecnológico si sí, ese muchacho no ya está todo ese muchacho es un león ese ya es un león Buena tarde. buenas tardes buenas tardes yo yo lo llamo para preguntarle que vamos qué vamos a hacer con los haitianos ¿Qué y que usted quiere que hagan porque estamos estamos ya estamos cansados los haitianos se cagan de quiera quieren, quieren gobernar este país pues está bien, gracias. Entonces, miren, señores. Eh, men, la gente sí le gusta meterse en problemas. Y mucha gente a veces que vive bien. El caso de Otavio Dotel, el pelotero. ¡Qué barbaridad! Otavio Dotel, que jugó 17 años en grandes ligas, que ya eso le garantiza una gran pensión, una pensión no cualquiera, y él ganó. Millones de dólares que tiene su buena casa, que tiene su buen vehículo. Y ahora lo están acusando de lavado de activos y de narcotráfico en casa de César, el abusador. Yo no estoy diciendo que sea culpable, pero ellos han presentado una serie de llamadas comprometedoras. Pero sí, sí, porque yo digo, pero la gente tiene que cuidarse. Si usted es una figura pública y usted está bien económicamente, que usted no necesita, con una familia bonita, ¿para qué usted se busca problema, ¿Para qué usted se busca problema, Así está Sammy Sosa bailando en uno de los asuntos de la baila esa de la operación Antipulpo. Ahí está, buenas noches. Buena. Buenas. noches Sí, un placer. Hola, me digan que llamo, que yo tengo 180 tareas de sembrar en Enea, claro. Lo que no hay me la siembran. Díganle que yo tengo trabajo ahí si quiere. Dele y el está trabajando, tiene a... producción. Dele trabajo a él. Bueno, entonces, señores, Octavio dotel Qué barbaridad. Octavio dotel porque es que yo no sé, la gente por el afán de dinero, le gusta crearse problemas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buena. hermano dígame una cosa ahí. que más gente puede coger los precios? ¿Puede más gente? Buenas noches por aquí. aquí buena Buenas, bueno. Sí, un placer. que eso va en el tiempo de pandemia. 23, 000, gente de 15. yo no entendí nada. Man. Usted entendió. Yo, yo, honestamente, tú me perdonas, no, no entendí nada porque que tienen que hablar despacio y bajar los televisores. Vuelvo y se lo repito. Cuando llamen, lo, para uno poder entender y que no haya ese ruido un poco molestoso, hay que hablar despacio. Porque yo no escuché absolutamente nada. Bueno, vamos a aprovechar y vámonos a la primera pausa. En lo de Octavio Doster lo continuamos en otro momento porque me dio pena, porque es un pelotero que yo simpatizaba por él. Eh, fue un pinche que jugó incluso aquí mucho tiempo que invernal, eh, en el Bebo Invernal, en Grandes Ligas fue un fajador y ahora está metido en tremendo berenjenal. Usted, cuando usted está bien, que usted ya tiene estabilidad económica, que usted tiene su buen vehículo, que usted tiene su buena casa, su familia bonita. ¿A qué diablo usted meterse en lío? Ahí tiene el problema. Ya en esa familia lo que hace angustia, incertidumbre. Un... Los problemas se le huyen. Los problemas se le huyen. Buena, José Delio de la Yagüiza. hermano, ¿cómo está? Omar, ¿cómo está usted? Está muy bien, gracias, un placer. Lo estoy llamando. Para hacer un llamado a obra pública, ah. o a Inapa, mejor dicho. Sí. ...que como usted viene a la carretera San Francisco Tenares, que usted pasa a la entrada de La Joya, sí. en la curva va para adelante. Eso es de San Francisco, de San Francisco para Tenares. Sí, Después de a la entrada de La Joya, sí. en la curva, en la curva más para adelante... ahí, hay un tubo roto. Hay un tubo roto y cuando el agua, cuando mandan el agua, que lo están mandando con unos cuerpos allá, eso es todo de Guadalajara, las la paja por ahí, entonces. Está destruyendo la carretera, se está haciendo un hoyo en el centro de la carretera cuando anda el agua. Y eso va a traer consecuencias mayores, si no le anda rápido. Porque cuando esa tierra se cura, cualquier camión caigado se puede hundir ahí y traer consecuencias mayores hasta perder la vida a cualquiera. Se están formando unos hoyos grandísimos en la misma curva para que INAPA tome medidas lo más pronto posible, va ¿vale? hacer un llamado. Bueno, y de... eh, eh, eh, eh, ahí me recordé de algo que tenía que hablar. Gracias, José Delio. Y voy a aprovechar. Quiero que me. No me llamen ahora para yo decir esto, porque tenemos que irnos a la pausa. Porque el programa sin la pausa no se mantiene. A propósito de eso de José Delio. Men. Eh, mañana yo lo voy a firmar. Mire ese caso de esa tubería. Esas son cosas sencillas resolver eso. Atención, Logan. Logan. Que vive figurando muchísimo, que él hace, que le toca. Ve, resuelve eso, porque es una caballada, señores. Es una caballada, pero oigan lo peor. Y no me crean a mí lo que yo voy a decir. Y se lo voy a presentar mañana. Y por este medio soy yo ya que le voy a hacer un llamado al alcalde de Siquión de la Rosa. Para que se resuelva eso. Ahí donde vive el doctor Johnny Peralta. Un badén que tiene como, oye, todo. Y entonces es la principal calle que atraviesa la urbanización Piña, urbanización Andújar, Brugar, El Silencio. Eso, esa es la calle que va hasta allá, que pasa por el parquecito Juan Bos. Y llegando ahí donde el doctor Johnny Peralta. Y ese badén tiene meses. Y eso es con caballá que se resuelve, por Dios. Eso es con caballá. Eso nada más que ponerle un poco de... Oye, y los carros están destruyendo. Yo cruzo varias veces por ahí porque ya la calle principal con palmares se ha vuelto un desastre que no hay quien cruce por ahí. Una calle entaponada. Y ahora en diciembre eso se entapona más. Señores, es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Es una caballadita, un badén. Y se evita que los vehículos, las maldiciones, todo el que hecha por ahí. Hay que escucharla, señores. Eso, yo les voy a tirar fotos mañana. Porque son es muy pocas cosas Porque si tú me dices que es una obra Que se va a llevar millones de pesos Pero eso son dos o tres pesos Eso es voluntad Un badencito Destruyendo vehículos Coño y no se resuelve esa vaina Y de qué están los funcionarios Y de qué están los funcionarios señores Porque también tiene que haber iniciativa. Pues eso es una cosa absurda Mira eso que José Delio dice pero, ¿y por qué no le entran a eso? Y tapan ese tubo. Y tú puedes estar seguro que van mil gente. Yo le dije que me den este chance para yo poder hablar de esto, porque si cojo llamada no voy a poder. Oye, y la gente va a solicitar a las autoridades y no le ponen asunto. Yo no me explico, Dios mío Cuánta incapacidad y cuánta falta de voluntad Para simples cosas que no Nada de mira, vamos a hacer esto Porque yo estoy seguro que si tú has visto ese Baden, Lo has visto los que son de que funcionarios ahí Y lo ha visto todo el mundo eso Ahí dice que el doctor Johnny Peralta La calle va a morir a Palmares casualmente Y a la bomba de... La, la, la calle va a morir a Palmares Y creo que ya lo amé la, la que atraviesa y, y, y porque hay una esquina.